Está por terminar y queremos hablarte como amigos Nos sujetamos al amor de Dios Confiando en que todo va a mejorar Y sí, tuvimos momentos de dolor y tristeza Lamento que hayas tenido que pasar Por aquellas situaciones que te hicieron llorar Nunca olvides que la pérdida de un empleo O la partida de un ser querido No significa que Dios ha dejado de amarnos Por cada pena que tenemos Existen 100 razones para sonreír Sonreímos junto a ti cuando tu familia creció, cuando obtuviste un empleo nuevo. Y me sentí orgullosa de saber que nunca te rendiste. El año está por terminar y vendrán más retos, aventuras y alegría. No te prometo que no encontrarás tristezas, pero sé que Jesús nos lleva de la mano. Por todo el apoyo que nos diste, muchas gracias. Te pido que no cambies, no dejes de sonreír. Y si tienes algo que lograr, yo confío en que lo podrás hacer. Mejorarás. Sonríe, porque hay gente que te ama. Te prometo orar por ti, porque el amor de Dios es infinito y Él siempre piensa en ti. En esta Navidad deseo que Jesús niño nazca en tu corazón. Por eso en esta Navidad te deseo que la pases feliz y que recibas junto con tu familia a Jesús. Felices fiestas. Dios te bendiga. Te agradecemos todo lo que nos diste en este 2021. Por eso te decimos... ¡Feliz Navidad y Nuevo año Nuevo! Lamento que hayas tenido que pasar por momentos... No. <risa> ¿Quiere decir que Dios nos ha dejado de amar? No, eso no era. ¿No era así? <risa> Nunca olvides que la pérdida de un empleo o la pérdida o la febronada o la partida <risa> la partida del y la de un empleo <risa> ¿Ah, serio? <risa> Por cada bueno pero sé que Jesús nos lleva de la paz. Ah, espérate. <risa> Dije, ¿dices? Dije, dices. ¿En serio? Va. Porque hay gente que te ama. Pero así como dice, sonríe, payasa. Jesús te ama y el día de hoy, va otra vez. <risa>